¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Re, re hablaba como español, ¿viste? <risa> Viste, sí, soy yo el argentino que hablaba como español pero pensaba como uruguayo Para la próxima PONTE VERGA no, En esta ocasión yo les quería decir que Minecraft anunció oficialmente en su canal de Minecraft fans En el cual sube a veces pequeños clips o animaciones o incluso esta vez es noticias o cosas graciosas que él resube de ciertas partes de su canal o hasta incluso de los otros compas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces en el video en el cual se lo voy a mostrar a usted, ahora ustedes, ustedes, soy muy inteligente. No, por mil el IQ, IQ por mil, superando a Einstein, al toque. Entonces les quería decir que aquí hay bastantes booms, sí, bastantes. Eh, primero el de la película, y luego se anunció también el de Mycrack.exe, una serie, también Mikelino, también Mikelex, y también un, el libro que habían sacado hace poco, pero que se le va a hacer, entre otras cosas, y gracias a Raptor se puede hacer la película, así que, okay, Raptor de Kokoro, si estás viendo esto Raptor algún día, gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo. Eres grande. Eres grande. Pero entonces, ¿qué se le va a hacer? Entonces, nada, aquí les dejo con el video. Espero que lo disfruten, mis queridos compañeros de no sé cuándo, no sé dónde, pero mis hermosos compañeros eh, que le gustan los tops, el eh, Fortnite, y que es, están reaburridos eh, en esta cuarentena. La ex, si tú también estás aburrido, Like si tú no tienes pareja. Bueno, yo estoy en proceso que se le va a hacer. No, no, no, no, no, no la puedo creer. Pero bueno, bueno. Ahora sí les muestro. Recuerden también seguirme en mi canal, activando la campanita de notificaciones para que así les llegue todos mis ricolindos videos. Eso nada más. Entonces también síganme en mi red social, Instagram, sparse 7878 como acá mismo lo están viendo. Tengo acá unas buenas publicaciones y nada, eso. Vamos a sacar otro libro. Sí, eso sí, eso sí. En octubre sale la continuación de eh, Los compas y el diamantito legendario. Pero es más importante que esto, va más allá. Hora de Miquelino 2. ¡No! También habrá hora de Miquelino. de Forest Micrex. ¡No! Habrá de Forest Micrex 2, pero no va más allá de todo eso. ¿Por qué? Porque es un proyecto que incluye todas estas cosas equipo competi y lo de Twitch, ¿no? Vale. Incluye todo esto último que he dicho. Va a haber Compass, va a haber Miquelino, va a haber Micra.exe y se trata de una película, Micra y la estrella maldita. ¡Oh! Vale, eh, llevo desde hace un año, desde que empecé a, a crear como una historia en el canal con lo de mycac.exe, más y todo esto pues llevo trabajando en un proyecto para hacer una película lo que pasa es que claro, o sea o una cosa es tener tu, pues, un guión y todo esto, igual que como pues, para hacer un libro y otra cosa es conseguir eh, gente que pues, esté interesada en animar, distribuir y conseguir pues que esa película se haga realidad, ¿no? Entonces Aquí viene lo primero guay, y es que eh, acabo de hablar con un productor, vengo de una reunión, eh, con un productor eh, que están muy interesados y que vamos a intentar financiar y llevar a la gran pantalla al cine esta película. Eh, la película después, evidentemente, pues estaría eh, en exclusiva, pues en eh, Movistar Plus... ¡Que no! ¡Nadie quiere Movistar Plus! Esta película estaría disponible de forma gratuita en mi canal de YouTube en el caso de que se llegara a hacer y a ver, esto es algo que me emociona muchísimo porque a ver, yo, yo tengo muchas historias que contaros os quiero eh, contar pues toda esta historia que tengo en mente sobre Minecraft y el problema es que pues eh, he visto que no hay muchas formas de hacerlo porque en Minecraft eh, estás muy limitado, no puedes eh, emular peleas ni, ni cosas muy complejas otra alternativa son los libros pero claro, para que el libro pues llegue a publicarse pues lo tienes al que vender eh, luego hay mucha gente que no le gusta leer y entonces... Es como que la historia, esa historia que tanto quieres que la gente conozca y compartirla con todo el mundo, nunca llega a conocerla, entonces estas son buenísimas noticias para, para nosotros. Eh, y cuando hablo de nosotros, ¿a quién me refiero? Pues, obviamente, a mí, el más perro de YouTube, y a Willy Perro, el más perro de YouTube. Bueno, eh, no, Willy Perro no está dentro del proyecto. Eh, a ver, cuando digo nosotros me refiero más que nada a los compas en general, pues porque eh, van a aparecer en la película, por eso os digo que ahí hay, pues, como The Forest X, como Hora de Miqueline, y como todas esas series que tanto os gustan porque van a estar todos los personajes o esa es mi intención, ¿no? Eh, pero claro, es que la película no va a llegar sola sino que va a formar parte de algo mucho más grande y aquí viene la siguiente bomba y es que además de una película Willy perro, estoy es emocionado, ¿por es esto? <risa> además de la película vamos a complementarlo con una serie que va a marcar como... Va, va a explicar la historia de antes y la historia de lo que ocurrirá después, ¿vale? con maika.exe y todo eh, y en esta serie la voy a estar haciendo codo con codo junto con Raptor y Flex, que pues han sido los que me han ayudado a desarrollar la historia y también a conseguir esta producción. Eh, que verdad, hay Raptor que... Raptor se la ha sacado, ¿vale? Sin Raptor no habría sido posible hacer este proyecto. Eh, y, y bueno, aunque en la serie y todo van a aparecer todos compas Pues bueno, somos pues, los que nos hemos juntado para hacerlo, ¿no? ¿Por qué me junto con ellos? Principalmente porque, otra gran noticia que no habíamos dicho nunca, pues, así tan públicamente Dentro de poco me va a mudar con Raptor y Flex Entonces, pues, vamos a empezar a tener unos, una serie de proyectos así, juntitos Pues bastante más grandes, ¿no? Porque vamos a tener una comunicación Oye, que me desgarras la cara, Willy Perro Eres, eres muy violento Pero bueno y creo que eso es todo, o sea, os he comentado la serie, la película, eh, el libro, la mudanza. Ya solo me falta deciros que Willy Perro es gay. Os lo prometo. <risa> o sea, en el parque <risa> no, no sabéis lo que le hacen los otros perros a este. Eh, y bueno, pues chicos, eh, lo dejo por ahí. Como dije al principio, nada de esto es seguro. Bueno, o sea, hay cosas que sí, o sea, la mudanza es prácticamente segura. Eh... La película se va a intentar hacer, de hacerse estará disponible pues eso, en unos 2-3 años. Se estrenará seguramente en cines de Latinoamérica y lo intentaremos traer también hacia España. Bueno, tras este gran video, que más o menos creo que dura unos 7 y pico de minutos, no, no tengo idea. Este, nada, pues quería decir que. En algún momento, tal vez en el 2021, si es que alguien sobrevive para contarlo, eh, tal vez tengamos la película, la serie que no sé si se va a poner eh, como en televisión, como la supuesta serie animada que iba a ser Bad Bunny en algún momento, no sé, eso lo escuché ahí por Instagram, pero que se le va a hacer. Entonces, nada, eso. Y yo soy su amigo virtual, diciéndoles hasta el próximo video. Espero que sigamos vivo para encontrar esa película en los cines. En like si tú también quieres un vaso de Willy Perro. Like si tú quieres tener la entrada para ese momento y no perderte la película. Todos los Mikeys de corazón deben dejar like y un comentario diciendo amo a Mike. Hashtag amo a Mike. Y ahora sí, yo soy su amigo virtual, diciéndoles hasta el próximo video. Adiós compañeros. No, pero serio. Ahora sí. Chao. Y que tengan un buen fin de semana. Exactus.